Gracias, amado Francis, a todo el equipo de producción. Quiero iniciar felicitando a la producción, al equipo de producción de, de Telenor y a todo el equipo técnico por este formidable trabajo que se llevó a cabo durante el mes de la patria. Esta producción amplísima de un mes completo de entrevistas, de paneles de opinión, de reportajes, de cápsulas informativas, de, cápsula, de cápsulas históricas. Fue realmente un contenido maravilloso que culminó el pasado sábado con una magistral eh, cierre, si se quiere, con la cobertura completa de lo que fue el, la celebración del 27, del Día de la Independencia de la República Dominicana. Y quiero agradecer de manera especial a, a algunas personas verdad, que tuvieron, formaron parte fundamental de esta producción, eh, entre ellos eh, agradecer... El, el aporte de nuestro amigo Robert Frías, quien estuvo eh, colaborando con esta producción, así como también agradecer de manera muy especial al joven Robert Abreu, quien estuvo también eh, aportando eh, todo lo que tiene que ver con parte de sus conocimientos, parte de lo que tiene que ver con los cuestionarios, así que agradecerle a estos jóvenes eh, eh, su aporte. Durante esta producción también felicitar el trabajo de Joanny Cordero eh, en la producción de todo el equipo técnico, Israel Puente, los camarógrafos, los técnicos, los tramoyistas, son muchísimos. Mencionarlo cada uno sería eh, cuesta arriba, el equipo de edición dirigidos por Darwin Taveras, eh, la producción ejecutiva de Berenice Cabrera, eh, así como también la parte de la coordinación. Eh, al frente, Celine, ¿verdad? Eh, también a, a todo el equipo de, de conserjería, a todos. Y también agradecer de manera especial a, a los invitados que estuvieron formando parte de esta producción. Eh, Berene, Luz Selene Plata también a Rafael Álvarez Castillo Roberto Santos, Francisco Tavares, William Hernández Isidro Martínez, Gervasio de León Tony Sierra y los, los demás invitados que formaron parte de esta maravillosa eh, producción gracias a Telenor por ¿verdad? Eh, confiar en este gran equipo para esta producción así que saludarlos a todos felicitarles por este maravilloso trabajo que Llevaron a cabo durante todo este mes de la patria, el lunes. Sí, voy para allá. Eh, también felicitar y agradecer el aporte maravilloso, por eso lo dejé de último, eh, porque es la parte más nodal de esto. También el, el manejo maravilloso. ...que tuvieron los entrevistadores, en este caso, Amado José Rosa y Francis Rodríguez... ...quienes hicieron un maravilloso trabajo en el momento de entrevistar a estos verdad eh, historiadores y, persona, y personajes de la República Dominicana. Así que a todos ellos el agradecimiento y la felicitación por tan extraordinario trabajo. Si alguien se me queda, no hay mala intención, ¿verdad?, en, pasa que son demasiadas personas las que participaron de esta maravillosa producción. Dicho esto, estamos hablando de, de eh, más de, de 23 entrevistas y reportajes. Un trabajo bastante extenso que buscaba recuperar la historia de la República Dominicana, pero desde una perspectiva crítica, no solamente escuchando una sola versión, sino entrando, ¿verdad?, en, en escuchar los, los criterios y los puntos de vista de diferentes eh, historiadores y profesores de historia, personas vinculadas al, a, al activismo social. y Fue algo realmente maravilloso, único, repito, único en la República Dominicana. Dicho esto... Paso a analizar un, un acontecimiento que se da todos los 27 de febrero en, la, en San Francisco de Macorís, y es lo referente a la carrera de la muerte. Miren, hay algo que se llama, hay, dentro del derecho, hay algo que se llama la costumbre, que si se quiere, es una fuente del derecho se toma como parámetro para organizar a la sociedad lo que es costumbre. Dice, hay un refrán que dice que, lo, que la costumbre hace ley. ¿Qué resulta en San Francisco de Macorís? Si es que un grupo de jóvenes, de personas, han tomado la fecha del 27 de febrero para irse a una esquina. Ese es por la y, auto. Ajá, normalmente lo hacían en, en Mira, el parque. Hace el parque, ajá, unos días me, me hicieron la denuncia una sí. joven. Que en la calle, por la calle Osto ellos lo hacen. Sí, cuando, cuando van a, cuando, por ejemplo, ellos inician en el parque que está frente al cementerio, ahí fue que realmente inició, y de ahí entonces cuando la policía se le tira, como se dice popularmente, entonces se van a otro, a otro parque, y cuando se le tira se van a una esquina cualquiera, normalmente se van a la Osto, y entonces esto se ha convertido en una cultura en, la, en San Francisco de Macorís. La policía se lleva a muchísima gente presa, tira bombas lacrimógenas, de todo. ¿Cuál es mi sugerencia? Y se lo hice hace un tiempo al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. ¿Cuál es mi sugerencia? En vez de ustedes andar persiguiendo a este grupo de muchachos, eh, mozalbetes, que le gusta eso y que esa es su forma de celebrarlo, oiganme bien. Esa es la forma de ellos celebrar la independencia. Y usted no le va a imponer a ellos otra cosa. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Estamos hablando de algo que contemporáneo que parecía, parecería una contradicción. Pero en el tiempo usted se va a dar cuenta que no lo es. Paso a explicar. Si esos muchachos, eh, ¿qué es una celebración, por ejemplo, de la independencia? Hay unos que lo celebran y, y se van a la playa. Hay otros que lo celebran eh, yendo a los, a los actos formales. Hay otros que lo celebran mediante el carnaval, se disfrazan. Porque es, una, es la fiesta del pueblo. Este grupo de muchachos lo celebra dando vuelta en una esquina. ¿Tiene algo de malo eso? Hay gente que se va a molestar con ello, con esto que yo voy a decir. Sí y no. Sí tiene de malo porque lo hacen en un entorno donde hay gente, donde hay vecinos Llega la policía y entonces tira la bomba lacrimógena, un corredero, y eso molesta a los vecinos. No, porque si lo hicieran en un lugar organizado, entonces no molestan a nadie. Y eso se pasan el día entero ahí, pasándola bien, dando vueltas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Ay, yo se lo he dicho en varias ocasiones. ¡Organícenlo! Si yo fuera el alcalde, que no lo sería nunca, ¿verdad? No me interesan los puestos públicos, ni los cargos. Yo le digo, ok, muchachos, ¿quién es que dirige esto? Eh, Tráiganme al día de dirigente de ustedes. ¿Dónde es que ustedes quieren correr? Para que se pasen el día dando vuelta ahí. Eh, ¿Lo queremos hacer en tal sitio? No. Yo le ofrezco a ustedes este sitio. Y vamos a preparar eso, cuestión de que haya seguridad. En to toda la orilla, en toda la periferia, vamos a colocar gomas. Vamos a hacer un espectáculo. Y eso que es cultura. Lo convierto en un espectáculo. Y un grupo de jóvenes, o del que quiera, se va a ir para allá. Ahí. Debaratándose un grupo de jóvenes. Pero ¿qué? ¿Y la carrera de motores? ¿Y la carrera, por ejemplo, de, de carro? Prohibida? Es que ¿Está prohibida? No, no. están tan prohibida. La carrera tiene que que su hacer. lugar y, sí. y su protección. Por eso es lo que yo digo. Sácalo de las calles. Mira, sácalo de las calles de aquí San Francisco. hay una pista de motores. Y llévalo a un lugar donde ellos den vuelta todo lo que quieran. Porque a ellos lo que les gusta es el show. Aún así, tú puedes utilizar... Varias calles de San Francisco, si tú quieres, y tú la preparas por aquí, por ejemplo, la cierran para cualquier cosa. Aquí, cuando se muere un, a, a una, una persona, te cierran una calle para hacer la vela no, y para hacer el velorio. Pero, incluso... un momentito, Francis. Que, que ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo al ayuntamiento? Organízalos. Organízalos. ¿Usted lo que quiere es correr? ¿Se quiere pasar y ya dando vueltas? Bien, yo te voy a organizar. Tiene que prepararme el área. Tiene que, por ejemplo, eh, tiene que usarme casco protector. Tiene, no pueden entrar en menores. Tú ves, tú preparas el área ahí y que solamente puedan participar adultos, que tú le, le, le pone ahí seguridad, eh, le pone ahí dos o tres ambulancias, eh, incluso te buscas a patrocinadores para, que, para, para organizar eso, y ellos se van a pasar el día entero corriendo ahí. ¿Es peligroso? Sí, pero las carreras son peligrosas. Esa es lo que se llama en el, en, en el derecho eh, contemporáneo un riesgo permitido. Tú lo que vas a crear es un riesgo permitido permitido, es como manejar. Manejar, señor, es un riesgo, pero está permitido. Entonces, es como volar avión, como usted se monta un avión, es un riesgo. El avión se puede caer, pero está permitido. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? O vamos a crear un riesgo permitido y entonces le brindamos eh, a esos jóvenes o a esa gente protección y lo sacamos, por ejemplo, de las calles. Le decimos, me escribe aquí Francisco García, el estadio sería una buena opción por el pabellón. Por ejemplo, el estadio. Miren muchachos, yo le voy a preparar eso, yo soy el alcalde, yo le voy a preparar esa zona a ustedes. Vamos a llenar eso de goma, de cuestiones. Yo no sé de seguridad de, de carrera, pero lo que le pongan. Seguridad de carrera, me tiene que usar casco protector, no me pueden entrar menores. Y vamos a hacer un espectáculo, incluso está con artistas. Eso es lo que ustedes quieren. Pues eso es lo que vamos a hacer. Pero no podemos estar con ese corredero eh, eh, y ellos metidos en el centro de la ciudad porque ellos lo que quieren es celebrar la independencia como ellos quieren y nadie les va a imponer otra cosa porque ya lo dejaron hacer cultura y lo que es cultura lamentablemente para muchos es difícil de romper. Así que mi sugerencia a las autoridades en vez de andar llevándose gente presa de andar persiguiendo y lanzando bombas lacrimógenas que le hacen daño al entorno Organicen esos jóvenes, reúnanse con ellos Y llévenlos, por ejemplo Al estadio, donde ustedes quieran Renten una pista, preparen una área Para ellos Y permítanle celebrar la independencia Como a ellos les gusta tú Porque sabes, nadie les va a imponer a ellos Y tú sabías puedo que... parar, muchacho, Me puedo parar, muchachos eh, eh, Me puedo parar Prepárense que voy a parar Nadie lo va no, a obligar a esos hoy... muchachos Que vayan y que ya ah, eh. Y que ya no, no, no lo van a hacer Mira, tiene que permitirle a ellos celebrar Porque es una fiesta popular Y está celebrando independencia siendo independiente ¿Tú sabías que el circuito de Mónaco Uno de los circuitos automovilísticos Más famosos del mundo Se celebra cada año Eso En el Principado de Mónaco ¿Y tú sabes cuál es la pista? La, la calle. Las calles de Mónaco es decir, eh, eh, Pero claro, están acondicionadas de La forma ciudad tal, es una gran, que la gente la puede es una gran pista Exactamente. De Fórmula 1 Entonces, ¿está mal eso? No, lo que tú tienes que hacer es no. organizarlo Y decirle, por ejemplo, a la gente Miren, este día, en esta zona No se puede transitar, tú cierras todas las calles ¿sí? O lo llevas al estadio O, o lo haces en el parque, como tú quieras Y cierras y lo preparas aquí... ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Se van a pasar el día dando vueltas ahí? Y problema resuelto. Hay que tomar Llegarle en seguridad. cuenta que no le puede dar un carácter de oficialidad. Yo creo que sí. Porque tú no vas a poder con ellos. No, pero sí. Aquí hay una pista de, moto, de motores ahí, eh, de creo. En... Sí, pero es para motocross. Para motocross. ¿Tú ves? Ellos, ellos, quieren, ellos quieren dar vuelta a la calle para que el va. pueblo lo vea. No, me parece que es una a... pista faltada. Hay que ver. Bueno, vamos a una llamada telefónica. Que una llamada ahí. Sí, adelante, buenos días. Que Mora se case con la Gloria y lleve la, a los buenos días. Que quieran buenos matar días. días. Ahí. Y adelante, le escuchamos. Déjeme decirle sobre la carrera. Desde que yo era niño, en el Parque Duarte, Pedro Alegría, Miguel Rodríguez, Afi, mi, eh, había un grupo siempre de corredores aquí en San Francisco, de Macorís. Venían de Santiago. Después lo pasaron para la Avenida Libertad, que corríamos bicicleta. Ahí ya yo corría bicicleta. Después, eh, no íbamos al estadio, que era el mejor puesto donde de no de, de los no íbamos y, de, y después, estos muchachos han uh -huh. corrido a la calle porque ya no tienen dónde divertirse ese día, porque nosotros siempre hemos celebrado el Día de la Independencia con una carrera aquí en San Francisco de Macorís, de motocross claro. y, de, y de circuito. Siempre, una vez también había en la auto, desde la auto con del Delorbe hasta la mil de también se corrían desde chiquito, desde, yo, te, oye, yo tengo, 51 años de edad y desde chiquito, desde que tengo como desde que tenía 5, 6 años, 7, 8, ya que se estaba corriendo, está práctico de Macorís. Muchas gracias. Okay. Sí, no este está mal. No, un deporte está Bueno, Lo que está mal. Muchas malo, gracias, gracias. Es organizada y con el riesgo. Bien. Gracias, Gerjan.